¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer para que tu voz suene de esta manera? un en enano feliz en mi bosque, voy a buscar comida... ¿O de esta otra manera? Soy <risa> ¿Sí? Entonces hoy es tu día de suerte. Bienvenidos al nuevo capítulo del bardo de la taberna. Antes que nada, suscríbete al canal que nos reayuda. Bien, hoy vamos a hacer la reseña de tres programas con efecto para voces. El Morbox Pro, Voice VoiceMod y el Clownfish. los voy a estar dejando los links de descargas en la descripción. Arranquemos con el Morbox Pro. Este programa cuenta con paquetes predefinidos de efectos de voces, efectos de sonido y música de fondo para jugar rol. A la izquierda, como podrán ver, tienen eh, los efectos de voces los efectos de sonido, las ambientaciones y después tiene un par de, de configuraciones más eh, en donde ustedes pueden bajar plugins pueden comparar su voz con otras voces pueden mapear los botones como para mutear el efecto a escucharse de ustedes y la configuración del audio pero vamos a, vamos a concentrarnos en, por ejemplo, los efectos de voces vamos a elegir una de estas voces, a ver para escucharse, tienen que apretar Listen Y para escuchar el efecto de voz, tienen, tienen que activar el Morph Entonces, a ver, voy a activar de nuevo y vamos a ir buscando una voz que nos guste a ver, esto es el Troll Este es el Goblin El Golem uh, El hey, Demon. Soy un robot Como soy un niño o oh, soy un enano <risa> o oh, soy un gigante eh, Vamos a quedarnos en el enano El enano me gusta, sí Me gusta, me gusta el efecto 2 Ahora vamos a elegir un... una ambientación A ver... Para escucharla tiene que apretar Start background ¿no? Ahora abajo ir el bosque. Ahí está, ahí me gusta. Viene el nano feliz en mi bosque, voy a buscar comida <ríe> y de repente me vuelan unas flechas. ¡No! ¡Ah! Eh, saco mi látigo y los golpeo, o no sea, sé ¿quién? Pero pero golpeo no, con mi látigo o mejor eh, los ataco con mi espada. Bueno, en fin... La verdad es un gran programa, pueden aprovechar la versión de prueba y si les gustó, comprar la versión Pro. Pasemos al VoiceMod. Al igual que el Morphox Pro, tiene paquetes predefinidos de efectos de voces y de efectos de sonido. Y además, puedes subir tus propios sonidos. La versión gratuita del VoiceMod viene con 6 efectos de voces, que van cambiando todos los días. Y lamentablemente no existe una versión de prueba. Pero vamos a probar los efectos de hoy. Como podrán ver, a la izquierda tienen las opciones de Voicebox, que es donde están todos los efectos de voces. Tienen Soundboard, que es en donde están todos los efectos de sonido. Eh, de hecho, ustedes pueden subir su propio, propio efecto de sonido. Tienen el Voice Lab, que es básicamente un laboratorio donde crean eh, sus propias voces. Que pueden ir guardando y las pueden ir usando a gusto. Los ajustes generales de audios, de atajo de teclado y de idioma. Y cuenta, que es donde ustedes pueden sincronizar su cuenta de Discord, Twitch, Google, Apple. Bien. Ahora ponemos unos de, estos, unos de estos efectos de voces. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que el único efecto que queda siempre predefinido y que no se cambia nunca es el Magic Short. Básicamente un vocoder. Es un sintetizador digital que hace que tu voz suene a como una canción, vamos a decirlo Entonces, ahora si ustedes me escuchan a mí, van a ver que va a haber toda una melodía y una armonía atrás de mi voz. Y van a seguir así. Y puedo decir cualquier cosa y va a sonar como si fuese una canción. Bien, vamos a dejarlo limpio. Tenemos a Santa. ¿Cómo quedar? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, mira. Y tiene efecto de fondo. Eso significa que probablemente haya eh, un, una ambientación eh, acompañada de esta voz. Que a diferencia del, de, del Morbux Pro, que ustedes tenían que elegir ese, esa ambientación, acá el Voice Mode directamente te lo, te lo asocia con un efecto. Con un ah, ok. Vamos a bajar un poco el volumen de... ...el sonido, por el efecto de fondo, porque... ...al palo, eh, a ver... ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh, oh! ho, ho! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ¡Ah, ah, ah, ah, ah! soy Santa Clausula. Ah, sí, me había olvidado de explicarles de que el voice changer lo que hace es justamente activar y desactivar el efecto para que lo puedan escuchar y comparar clean y bueno bueno si quieren escuchar a y saber que él es Ahora sí. ahora si sí me escuchan Eh, chicos, Avengers están escuchando? Bien Ahora sí. soy Inevitable Habiendo probado A Thanos, vamos a pasar Al próximo programa Y finalmente el Clownfish Este programa tiene la particularidad De que es completamente gratuito pero, también, tiene paquetes predefinidos de sonidos y efectos de voces en menor cantidad. Otra gran ventaja de este programa es la cantidad de características que tienen, además de las que ya vimos de los otros programas. Por ejemplo, eh, texto a voz, reproducción de música y reproducción de sonidos. Como pueden ver, el Clownfish consta de cuatro módulos. Uno claramente, el principal es el de efectos de voces, en donde, por ejemplo, yo puedo elegir una de estas, vamos a elegir el alien, que sí, suena claro, una una medio idea. Con una, una, especie una especie de, de el, el, el todo extraño. extraño o la mutación que va transformándose agua grave. grave. <ríe> el de la radio, eh, clásico. Y el del robot. Que también parece que tuviese un trémolo como que se va cortando la voz por otro lado si apretamos acá en Clear Effect se va el efecto podemos ajustar eh, el tono de la voz a de ah, okay. grave en cero debería ser nuestra voz normal Bien. Eh, por otro lado si bueno Clear Effect claramente te lo setean cero. Tenemos el Effect Mixer que lo que hace es... Eh, Mezclar cuatro efectos. Lo voy a, ahí está. Lo voy a limpiar porque no se entendía nada. Pero básicamente lo que hace el Effect Mixer es justamente mezclarte de, de dos a cuatro eh, de estos efectos. Bien, el vocoder que es muy parecido a lo que era el, el efecto que tenía el voice mode que se llamaba eh, Music Shorts, si mal no recuerdo, que mientras vos hablas te agrega una armonía, una, una melodía, parece que estuviese cantando, básicamente. Eh, estos son effects son reverb. a ver si se escucha. Sí, sí ahí está. está. Se escucha como si estuviésemos adentro de... En este caso por eso estuviésemos adentro de una especie de, de, de tanque de agua Esto tiene la imagen de una iglesia pero para mí es un tanque de agua Después tenemos esto que es una caverna Que da la sensación de delay Con un poco de real también Después este que debería eh, ser varias voces Que se escucha apenas bien... No, no se cansa de distinguir mucho y este, que sí, parece que, es que se fuese un gatito un fantasma, es, es un delay. delay el, sí, es por lo que es decir, delay, delay, sí, sí, sí. repite sí, sí, sí. la voz a través sí, del sí, tiempo. Sí, Vamos a limpiarlo de nuevo. Ahí está, genial. Eh, algo importante eh, como para que la voz sea más nítida es activar esta opción que dice append Original voice que básicamente lo que hace es arriba del efecto pone la, tu voz original sin, sin efecto, es decir, limpia. Y este, esta configuración lo que hace es aplicar el efecto que vos pongas acá en, las otros, en los otros módulos. Es una configuración bastante copada. Bien, hay hasta ahí el voice changer. Por otro lado tenemos el, el Music Player, donde ustedes pueden agregar eh, carpetas de canciones o canciones individuales. Por ejemplo, yo puedo agregar esta. Darle Play. Muy fuerte. Ahí está. Por otro lado, también pueden agregar un link de YouTube eh, y reproducirlo. Eso está genial. El otro módulo es el voz a texto, donde ustedes pueden escribir una frase. Apretan en read text. Hola, ¿cómo están? Y se los reproduce con alguna de las voces que ustedes eligen acá en, en, en esta lista. Y por último, el eh, reproductor de efectos de sonido Que ya tiene una lista de, de efectos predefinidos Como por ejemplo los aplausos eh, Como podrán ver ustedes pueden agregar eh, efectos propios que ustedes tengan Mejor dicho sonidos que ustedes quieran o que hayan bajado eh, O pueden de hecho borrar toda esta lista y hacerse una nueva Bien, llegamos al final de esta reseña. Si tenés alguna duda o querés saber algo sobre otro programa, déjalo en los comentarios que te voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Bien, hoy vamos a hacer la reseña de tres programas para editar tu voz, y no es así. No me gusta. Arranquemos con el... Eh, D&D. Por ejemplo, si vas a jugar una partida de D&D, podés usar el paquete de voces de ya no me acuerdo. cuál. Era fantasía y magia. Pueden aprovechar la versión de prueba que trae todas las características que tiene la versión Pro, pero no. me... me, me... Me metí en un lago, me metí en un lago, me metí en un lago, también. Y finalmente, el Clownfish. Este programa tiene la pro... Si les quedó alguna duda o quieren saber algo sobre otro programa, déjenlo en los comentarios. Bien, llegamos al final de esta reseña. No, entré confiado pero después me fui.